Te miraba, me miraba así Parecía que iba en serio Luego todo de la nada Se fue sin dejar sendero En las noches te jodeaba Como a calores de enero En mi libro mis colores ya No representan lo que quiero No sabes cuánto quiero y a la vez tanto le temo Me dibujan sus sonrisas Las interpreto como miedo y Estoy pensando en olvidarte Mientras aún más te recuerdo En el frío de tus sombras Se esconde tu fuerte ego Me dan falsas expectativas Como un religioso gato negro Si sos de Jesús que señalan por algo te cortan los dedos, sobre escaricias con ortigas me elevaban hacia el cielo, mis pupilas dilatadas daban sensación de infierno, en un mundo para enfermos, sin receta para el remedio, estoy buscando escapatoria, dudo en llegar tan lejos, extraño tantos viejos tiempos. Cuando nada era perplejo. Ahora todo está en duda. Incluso el más mínimo sueño. Dejé de alimentar a tantos cuervos. Sabía que eran traicioneros. Creí ser tu linda medusa. Tú te escondías tras Perseo. En mi fuente de deseos. Tus monedas van cayendo. Si quieres que luego se cumplan. Mejor ponle más empeño Más que clara va la cuenta Que hoy nada es eterno Las personas van y vienen, van Variando según su tiempo Y mi tiempo se termina Va llegando mi tiempo No cumplí expectativas Si adquirí conocimientos